El día de, de, de este día de campo, que era especialmente para los cafeteros, habían dos estaciones donde nosotros acompañábamos. Una, la de manejo integrado de residuos sólidos, especialmente los residuos peligrosos, en compañía con la cooperativa de caficultores. Y la otra, que sí fue una de de la oficina agroambiental para lo que fue la tenencia responsable de mascotas, protección animal, esterilizaciones, vacunación, desparasitación y vitaminas, vitaminas, examen clínico para erros, gatos y equinos.